Y seguimos con más información, señores, está fuerte el caso. Se está saliendo ya de control lo que son las nominaciones a los premios soberanos en el área de YouTuber del año. Resulta que mi amiga Yarisa Rodríguez, YouTuber, santiaguera, de aquí de nuestro país ha estado recibiendo insultos y amenazas de parte de los fans de el mejor conocido como Capricornio. La youtuber dominicana Yarisa Rodríguez, quien cuenta con un canal de YouTube de 3.52 millones de suscriptores, fue nominada a los Premios Soberano 2021 en la nueva categoría YouTuber del año. Esta primera nominación, lejos de ser motivo de alegría, le ha caído como un balde de agua fría. La creadora de contenidos denunció este miércoles que ha sido inundada de fuertes ataques en su contra y de amenazas de usuarios que le han enviado hasta la locación de su casa, por lo que piensa proceder legalmente. Los usuarios que pidieron que incluyan al soberano, al joven Pablo José Rodríguez, mejor conocido como Capricornio TV, alegan que este logró viralidad con su contenido del bajo mundo, entrevistando a alegados delincuentes, trabajadoras sexuales y otras personas de barrios populares y peligrosos del país. Capricornio no es un canal nuevo, pero despegó en el 2020 y suma más de 1.87 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Esta situación se ha salido bastante de las manos. Y aquí podemos ver en pantalla los comentarios de las personas hacia esta youtuber Yarisa diciendo que ya no se merece esa nominación, sino que la merece Capricornio. Se echó para atrás. Claro. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yarisa ha trabajado al igual que Capricornio, te ve. Sí. O sea, ambos. Y un trofeo, un premio, no define tu trabajo. Entonces, los fans de Capricornio, de mi opinión, a quien tienen que atacar, si quieren que le sea nominado, es a Croarte, no a ella, porque exacto. ella ha hecho su trabajo. exacto, Así como él se lo merece, ella por tiene, igual. Tiene que dirigirte al bajo mundo. Esos son la, esas son las personas de Capricornio, la gente del bajo mundo, un consejo. Eh, ¿Cómo que se llama la amiga tuya? Yaritza Rodríguez. Ah, pues ya <ríe> Yaritza no tiene la culpa, ella no tiene la culpa de ser nominada, tú sabes. Voy a dar mi opinión sobre este caso sobre la YouTube, acroarte, nadie puede mostrarse enojado porque siempre ha sucedido. Acroarte está en un círculo de personas que no van con lo del bajo mundo, que no van con tanto con lo urbano, lo amarillita. Han hecho renglo renglones urbanos es porque llevan presión cancha entera. Entiende porque son premios más de pop y que de otra cosa. ¿Qué pasa que no nominaron a Capricornio? Sabe que Capricornio es un joven muy talentoso el cual tuve el placer de conocerlo Que usted no ve una foto no quiere decir que usted no conozca a una gente él ha salido a relucir porque entrevista a quien otras personas no se atreven a entrevistar Capricornio se ha visto en situaciones que hay que sacarlo con la policía de los sitios porque él se entra al corazón de los barrios nadie lo había hecho tiene su mérito. Tiene sus seguidores. Eh, subo un video ahora y en dos minutos hay millones de gente ya que lo han visto. Pero deben entender los seguidores de Capricornio que es un premio con limitaciones inmediatamente el que está analizando a Capricornio y analiza a nuestra amiga Yarisa Rodríguez, ¿verdad? Claro. Se lo va a dar a Yarisa. ¿Por qué? Porque no es el mismo contenido. El contenido de Yarisa es más limpio. Más culto. O sea, más a nivel mundial no tiene ningún bajadero negativo. O sea, ¿Qué pasa con Capricornio? ¿Qué es de nosotros? Que entrevista a personas delincuentes y personas con X o Y nombres, prostitutas, sí. trabajadoras sociales, la vida alegre, sí. chapeadoras, lo que usted quiera ponerle. Exacto. Eso es claro. lo que se ve correcto, eso es lo que se vive día a día. Pero estos premios no van con lo que se vive día a día. Ahora, ahora, un punto Mira, mira, eh, un ejemplo Revelación del año Ese muchacho que pusieron ahí Jay Menes ¿Eh? Jay Menes yes, lo Que conoces? lo conocí ahora No, no, no, no que lo conocí <risa> ahora después de los premios No he escuchado una canción ¿Tiene? de ahí, Nadie ahora. sabe Yo no lo conocí, ese muchacho Menes. No, Ese no existía Después de los premios soberanos, ya J. todo J. el mundo sabe ¿Qué no tema sé, usted, pegado. ¿tú lo conoces? Yo no lo conozco. ¿Y eso que tú eres área? Yo ¿Con no lo quién? <risa> sí. Yo no lo conozco, <risa> el muchachón. Pero miren esto. ¿Ustedes conocen a Vicente García? Sí. Antes de que lo nominaran Los Soberanos, él, él, él, él nos escuchaba aquí, o nos decían que no se escuchaba, pero en Colombia, un ídolo ese muchacho. No, Vic, sí. porque Vicente García es otra cosa. No, pero un, un artista, veas... un autor. Eh, un escritor, no, no, un tipo con, con calidad en su música, que no, sea, que no se pega aquí porque no se consuma la música que hace, oh, pero en Centroamérica es, tiene su legado. Sí, sí. ¿Me entiendes? Pero estos muchachos, acroarte, siempre he dicho que tiene que tener una persona con conocimiento. ¿Para qué? Para que los lo urbanos claro. no se sientan tan maltratados. El merengue... ¿Quién se ha pegado más que a la Hazá? La verdad. Este tema, vamos a hablar de eso ahora, ¿eh? Los que. ¿Quién.? Los que están pataleando. Vamos a hablar de eso. Ahora los... un punto, un punto. Antes, antes, antes de entre ese tema, a te está poniendo mucho huevo porque ahí está Cardi B, que también es mala palabrosa y está nominada y no está toquicha. ¿Tú me entiendes? Ah, no es lo mismo tampoco. No, no es lo mismo, pero toque Cardi B es Cal, picante. No es lo mismo, pero a nivel mundial. Cardi B es picante. A nivel mundial. <risa> claro. saber no, no, no, no, no. pero Pero están poniendo mucho huevo porque ponen gente del exterior y que a nivel que mundial, picantes. Cardi B mundial, no, familia no, no, mundial. pero es picante, no es picante Es eh, picante, pero que tú sabes que el pueblo dominicano y nosotros nos gusta eso, que no están mencionando fuera. Y como no, ella no. la ella no, toda mencionó los números, no mencion, toda son la que está poniendo es, huevo. Ahora regresando con esta cuestión de Yarisa una idea mía para mí. Yo creo que Capricornio tiene que salir adelante y desvincularse de eso que le están haciendo los fans a ella. Claro, claro no, no, que no tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. Hay, Hay que, que ver si no tiene que ver con eso. Y ella juntarse a hacer un video. Claro, Hay que ver, wow. ha convocado. Pero debe entender, el equipo de Capricornio debe entender que ese premio, lamentablemente, no acata la forma que él, que él trabaja. Y ya... No, eres una persona madura.